que un súper bueno que le bueno, te pido que se llama de un juego de alemanía dale, solo de correr y tocar cuando el canto yo y cuando lo toques, tú tienes que correr y hacer la E y la se tica. llegar al grano al punto y al grano ¿Cuánto Como el gran mostaza. ¿Y si tú eras la de si tocas al otro? que será la de la que te a otro con desaten y. ¿Ok? Pero veces te me un poco de. No. ¿Cómo no. es ver si hay jugadores que hay, pero se cuentan por 10. Si hay jugadores, se cuentan contar 20. Si hay 5 jugadores, 50. Y si hay 5 jugadores, 100. ¡La no, no, no, no, no, no, no. <risa> Ajá. Entonces ya sabemos ya hay que esconderte, y, si, y si el que está contando está buscando a otro, y no te dejes tú rápido, tocas donde él estaba contando y dices por bien. Y si todos ya se conectaron pues y por lo menos si todos ya lo agarraron, y nadie se ha podido contestar ellos mismos, el último que no lo han agarrado, pues el otro puede estar buscando una vez y entonces se huye, y toca, y puede decir por todos, y así, te lo canto, y cuenta al mismo contestante, el número de jugadores que hay. Entonces seguimos, con el que nos con el lado, esta es la que tocar y ahí es te convirtes hielo, hasta que no te lo toques, no te hasta que todos los habilidades se congela y otros los también se congela hasta que congela todo si si da a congelado tienes que seguir el juego así que vamos y si te cuesta tres veces al congelado si te cuesta si te cuesta tres veces tú seguirás siendo el congelado pero tú te quedas con manca. hasta que todos los congelados no puedan y el congelado es el mismo el otro se llama este es el Este que se llama. Tienes que colocar el balón en un círculo con tiza, ¿ok? Tienes que colocar <coughs> la primera letra de los, de los la primera letra de los nombres de tus contrincantes también en tiza, ¿ok? La primera letra. Y de ahí, cuando lo coloques el balón ahí, cuando lo coloques ahí, ahí lo que vas a hacer es agarrar tres piezas o objetos los vas a lanzar y si cae en un cuadro de, de una de una letra de su contrincante ese, ese contrincante tiene que correr a ganar el valor y los otros contrincantes que no les no le ca, cayó tienen que correr y tocar la materia de postales que se arman hacia el juego ok y ya fue pues, con la le la... de abajo. y voy a poner p...